Se va a escuchar de fondo un, un zumbido Porque tengo los ventiladores Porque si no esto explota eh, Salí a dar una vueltita tonta con el juguetito este Y... Yo no sé si estoy aquí o estoy ahí Pero bueno, ya veré en la edición Salí a dar la vueltita tonta Inicia sesión Déjate ahí la concha de tu puta madre. Si no tengo un teléfono con SIM, uso un teléfono cualquiera, un tablet o lo que sea para volar, no puedo iniciar sesión. No tengo conexión, ¿vale? No puedo iniciar sesión. Pues no puedo hacer nada y me quedo bloqueado. Déjate ahí la puta madre que te parió. No vuelvo a comprar un dron de JI, no vuelvo a pedir un dron de JI y si adquiero por como sea un dron de JI, lo vendo o lo sorteo en mi canal. No quiero saber más nada de ustedes, son insoportables, insoportables. Todo lo que es la calidad, el manejo... El protocolo y lo demás lo hacen mierda con las estupideces. No los quiero ver más. Cada vez que salgo a volar tengo un puto problema, una actualización, un inicio de sesión, un inflamadero de pelotas. Basta. De JI. Basta. Se terminó. Hago el inicio de sesión, tengo que estar en un lugar con internet. Me sale otra actualización, siempre la puta actualización de vuela seguro y otras actualizaciones, que siempre hay actualizaciones, siempre, siempre, siempre hay que ponerse a descargar cosas. No quiero descargar más nada de JI, estoy hasta los huevos de ustedes. Voy a volar una vez anterior con otra actualización, dejo el dron en el aire como toda la vida, hace una década que vuelo de todo, más dos, tres décadas que vuelo avioncitos y helicópteros, ¿vale? Y dejo el dron ahí, se supone que no hay que estar como al principio, que había que estar controlando, ¿no? Tiene posicionamiento global, GPS, casa, glonas, esto, lo otro, la altura, el láser, el, el, el, el, el papá pa, pa la espada láser de Obi-Wan Cana en una cosa fenomenal, dejo el dron en una levanto la cabeza y se me estaba yendo contra un muro. Estaba quieto, no había viento porque estaba a un metro del suelo, en un lugar todo cercado de mi casa, y se me estaba yendo, tuve que controlar vale, eso es lo del otro día y este último vuelo que voy a poner ahora me empieza a dar fallos el dron y tuve como unas desconexiones y unos saltos y me quedé sin control de la cámara esas son las megas actualizaciones que siempre que DJI actualiza a uno no jode ¿Eh? siempre, siempre, siempre así que bueno eh, José Mari me podrías traer algo que tengo sed y mira, tengo todos los mira, voy Voy vaciando y no. ¿Eh? No podés mover las manos. ¿Cómo que no podés mover las manos? ¿Qué te pasó? Ah, bueno, como siempre. Si vos para mover las manos. Hmm. Com si, -com -sa. Las movés menos que. Así que nada, déjate ahí. Ahora voy a poner el video. A ver si se llega a apreciar. No lo vi, no lo descargué. Estoy acá con el. Para extraer la tarjeta de, del drone. Y ver el video a ver qué pasó, porque no, no sé si se va a apreciar el fallo. Me pasó que no podía controlar la, la cuestión, así que nada. Tú, Drone, no, suscríbete, que hace tiempo que nadie se suscribe, ¿vale? Llevo, no sé si tres semanas sin ni un suscriptor nuevo. No voy a estar haciendo la pelota como hacen otros compañeros y colegas. Que suben lo que sea con tal de subir algo. Yo estoy subiendo esto porque fue el vuelo que hice y de pronto subo un video por mes. Pero no quita que puedan ayudar un poquito, ¿no? Ayuda al prójimo. Lo dice Bruce Lee. ¿Eh? ¿Osvaldo? No, este no vale, está más duro que. Se acalambra.